Derechito al vicio somos RC Cine en esta ocasión especial Venimos a traerte la super reseña de Super Dragon Ball Heroes Dark Demon Real Mission Número 1 El primer tomito de una serie de tres tomos publicado por Ibrea Argentina que nos traerá un nuevo spin-off una nueva historia de los viajeros del tiempo del 6 universo pero pero pero con protagonistas de Dragon Ball Heroes de la saga de videojuegos que es furor en Japón con sus cartas coleccionables llega a la Argentina por parte de Ibrea también abriremos un par de sobrecitos de Fortnite de la colección número 28 capítulo 4 temporada 1 para ver si nos salen las cartas Plástica o alguno de My Hero Academia que por ahí está en esta colección pero todo esto es traído a ustedes por nuestros amigos de el túnel del cómic. Vemos acá la bolsita coleccionadora que viene con tu compra. Está buenísima. Puedes elegir esto u otras promociones más en el túnel del cómic. una sola cuadrita de la estación de Ramos Mejía. Acá tenemos el de Slam Dunk. Pero tenés varias bolsitas para coleccionar. Algunos pines y muchos posters o postales que vienen con tus compras. Están bastante buenísimas. Puedes sumar puntajes también para obtener promociones y obtener más manguitas. Así que pasate un ratito por Ramos Mejía, andate derechito al vicio y mándales un mega saludazos de RS Cine. Vamos a ver entonces a continuación que el manga de Super Dragon Ball Heroes, Dark Raymond Realm, Misión número 1, tiene en la portada a un Trunks viajero del tiempo, a un Goku viajero del tiempo y a la guardiana del tiempo con su búho temporal. De la mano de Nagayama y Yoshitaka. ¿Quiénes son? O te, ¿Qué te puedo decir? Son el tercer brazo de Toyotaro. El tercer brazo de Toriyama ya a esta altura. Vamos a ver. Del otro lado tenemos unos mini chibis de los villanos. Que ya vamos a estar conociendo en este, en este primer tomito. Y por dentro nos encontramos quitando la sobrecubierta. Tenemos acá en un tono bastante copadiño a otros personajes que van a aparecer en este primer tomito A ver si los van a poder reconocer, cada uno tiene sus características y su estilo de ropa viene al estilo Dragon Ball Super Heroes Nos encontramos primero con la primera imagen, no es a color claro que no, pero tenemos a todos estos protagonistas Vamos a conocerlos con Goku tenemos acá el índice con varios capítulos que veremos en este tomito. Este tomito de tamaño tan cobón, claro que sí, como la mayoría de los éxitos de Ibrea. Y comenzamos con el capítulo número 1, con la maquinita del tiempo, la que utilizaba Trunks para poder pelear contra Cell. Tenemos acá una portaña con nuevos personajes, con la guardiana del tiempo. Y nos encontramos primero con un Trunks que acá rememora cómo fue su viaje en el tiempo para poder salvar al universo desde la destrucción de los androides. Cómo se terminó evolucionando, cómo fue atacado al final y peleó de la mano de su propio papá Vegeta para poder destruir a Cell junto con los guerreros Z. Como ser que él despierta de la nada, ¿eh? ¿Dónde estoy? Y se encuentra ahí, atrapado en una especie de limbo medio raro, te, medio temporal donde va a aparecer la guardiana del tiempo diciéndole ¡Ey, idiota! ¿Cómo es que estuviste viajando tanto en el tiempo? ¿No ves que vas a destruir la línea temporal del universo? Entonces dice, ¿y por tu culpa se creó esta...? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una isla? ¿Una isla con forma de cuernitos raros? Y él le va a decir, no, claro que no, yo no tengo nada que ver Y ella revisando los pergaminos del tiempo Donde están las historias de todos los guerreros Zetas De todos los que vivieron alguna vez en la tierra Le dice, este es el nido temporal Acá nos encargamos los de la patrulla del tiempo De salvar toda la línea temporal Algo así como vieron en la serie de Loki Bueno, claro que sí Pero si vos no lo hiciste, ¿quién lo hizo? No lo sé, pero te pido perdón si mis viajes causaron algún problema entonces ella dice, voy a tener que investigarlo porque soy la guardiana, y Trunks le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y aparece Trunks entonces ahí con un cambio de ropita y pum, dice, perfecto, pero no te olvides, somos la patrulla del tiempo y combatimos a partir de ahora contra aquellos que lo alteran. Va a ir a buscar esa isla con forma de cuernitos, con forma de media luna dada vuelta. Aguante la media luna, bajo el crosshunt. Y nos encontramos con una de una villana que está absorbiendo poder del Kiri. Una especie de energía bien oscura, junto con... No, no, no, no, no, con el papá de Goku, pero con una máscara que lo controla. Y junto con otro guerrero llamado Mira. Van a estar ahí, enfrentándose entonces cara a cara contra la Guardiana del Tiempo, contra Trunks, ahí pelando la espada, la espada legendaria que ya lo vimos en Dragon Ball Super pero empieza a pelear contra el papá de Goku que ya con esa máscara tiene más poder lo golpea con de todo vemos acá como mira uno de los villanos no se puede mover porque la guardiana del tiempo tiene la habilidad para detenerlos para frisar el tiempo pero la pelea es bastante injusta y Trunks va a tener que hacerse Super Saiyajin para poder vencerlo Para poder derrotarlo y estar a la par del papá de Goku Que en este momento ya es legendario Ya es legendario porque si viste los especiales, si viste los O.V.A.S. Sabes que él, se puede, él es el primer Super Saiyajin Pero mira, mira también tiene poderes Tiene poderes para transformarse como si fuese un Saiyajin Y empieza a pelear con de todo Ocasionando sin querer que se rompa la máscara del papá de Goku. Ahora este va a tener que. Más, va a perder el control que sentía sobre sí mismo. Y va a estar peleando mano a mano junto con Trunks para derrotar a este villano. Tirándose así un par de técnicas. De golpazos. Me gusta mucho la movilidad que tiene acá el manga con respecto a las peleas. Y nuestra villana. La villana creo que acá ya la nombra. Se llama Towa. Mirá lo que es esta Towa que tiene poderes mágicos y oscuros. Va a irse escapando con Mira Ya habiendo acumulado tanta energía de esta pelea innecesaria, por así decirlo Pero, pero, pero, vamos a ver entonces que Trunks Trunks y el papá de Kakaroto se largan Y la guardiana del tiempo le dice Che, no le digas mucha información al papá de Kakaroto Él tiene que hacer de las suyas No puedes alterar las líneas temporales Y está triste diciendo ¿Cómo es que se escaparon? ¿Y por qué es que se escaparon? ¿Cuál es la misión que tienen esta Mira? Y este, y esta Towa y este Mira Ambos quieren liberar lo que es la zona del Ejército de los Magos Malvados, el Reino de la Oscuridad. Que vemos acá el título de Demon Ram. ¿Y ¿Quién se escapa? Se escapa Demigla, uno de los hechiceros más poderosos que tiene esta saga, pero él dice No, yo no tengo nada que ver con los demás, yo me largo por mi cuenta y soy bastante poderoso como para poder gobernar todo el universo, el mundo enterito <risa> Pero para eso tengo que volverme un guardián del tiempo, para eso tengo que vencerte y robarme tu búho, tu pajarito volador Y Tronx dice, no, acá no te vas a meter con mi pájaro, claro que no pero se escapa, se termina escapando y eso hace que nuestra guardiana del tiempo se preocupe y diga Vamos a tener que pedirle ayudas a otros, al señor Goku, a la gente más poderosa que hayas conocido en tu tiempo Para poder vencer a estos villanos Y ahí aparece el señor Goku, que como verán tiene un estilo de dibujo bien, bien, bien, bien agallamanesco, Por así decirlo ya vamos por el capítulo 2, entonces donde vamos a ver que van a seguir viajando Y mientras tanto Towa, la hechicera oscura ha logrado desatar a su maestro al mechikabura al mechikabura que lo vamos sacar todo un viejardo ha desatado a varios hechiceros que fueron encerrados en una zona separada del tiempo y del espacio acá tenemos una especie de pícolo, no es de la raza de namekusei pero es como una especie de pícolo que va a, crear unos unos <ríe> va a crear primero unas esferas del dragón oscuras que son las que aparece acá en la por en la cubierta para poder Reunir todos los poderes que tenía este Mekekabura En sus mejores tiempos Ya que está viejardo ahora Es así como va a empezar una nueva búsqueda de las esferas del dragón Pero en esta versión oscura Mientras, mientras, mientras Goku y Trunks se entrenaban ahí En una especie de habitación del tiempo Para hacerse más duros Más macizos es así como los guardianes del tiempo le van a estar llevando a diferentes puntos de la historia para poder buscar estas esferas del dragón que han estado viajando por el espacio y el tiempo. Nos encontramos primero en la escena donde Goku peleaba contra Freezer, volviéndose por la primera vez Super Saiyan, pero este Freezer mira, se le metió en el cuerpo la esfera del dragón, es una especie de esfera parasitoide que le da poderes oscuros. Empieza la pelea contra Freezer, Trunks interviene El Goku interviene y logran derrotarlo con un super Kamehameha doble Acá ya habrán notado que hay diferentes estilos de dibujos Que sí, bueno, se separan mucho de lo que es el estilo de dibujo original de Dragon Ball Pero que por así nosotros lo podemos reconocer fácilmente con el estilo de Toriyama Es una mezcla de estilos, pero vos notas la diferencia y notas también a la vez, a la vez también como hizo escuela En su, bueno, en este tercer bracito De esta trinidad De, bueno, de Dragon Ball Vemos acá entonces que logra derrotar a Freezer Lo corta por la mitad en vez de la sierra Que nosotros conocemos Y sale esta esfera del dragón toda mocosa Lleno de sangre, re oscura, re roja Re poderosa y aparece nuevamente Mira y nuevamente Towa Que ahora Towa tiene poderes más demoníacos Y por eso se ve más waifulina Y más oscura Y más poderosa ¿Van a estar haciendo de nuevo una pelea mano a mano? No, se van a escapar con la Esfera del Dragón Oscura Y mientras se escapan, mientras se escapan, a le quiere tirar un Super Hammersomeja Para derrotar a Mira Casi casi que lo logra, casi que lo destruye Pero se, se fueron, se fueron toditos es así como van a continuar con la búsqueda mientras los oscuros Machines, los diferentes Machines del Mekikagura van a estar protegiendo y buscando las otras esferas, acá vemos sus sombras, acá vemos las sombras de este ejército oscuro demoníaco. bien maligno, bien <ríe> bien asaltadores de la FIP y ya en la siguiente portada del siguiente capítulo 3 está bastante bueno, está buenísimo eh, me, me hubiese gustado ver a color la verdad que sí, pero se nota la tonalidad y quién vemos de espalda acá Alto spoiler, vamos a encontrarnos entonces que van a continuar con las diferentes búsquedas Pero van a pedir ayuda a otro de los guerreros más poderosos de Dragon Ball Es el Vegeta, el Vegeta que dice mm, Insecto, pensaste que no iba a ir con ustedes Claro que sí, claro que me voy Y encima le dijo, ajá, Goku era el más poderoso Entonces está como medio picante este Vegeta Vegeta que quiere demostrar que es poderoso se va con Trunks para ir a buscar... La esfera del dragón oscura en esta pelea contra el Cell. El Cell de los Cell Games. Claro que sí. Que ahora está más oscurete. Más poderoso. Pero este no es tan fuerte. Hasta que. Hasta que Vegeta le tira con de todo un Final Flash. y Se venga de que lo haya atravesado. De que lo haya disparado. Casi matándolo con de todo. Casi destruyéndolo. Solamente que no esperaba que viniesen de la nada los nuevos machines, los nuevos machines, los nuevos hechiceros oscuros para pelear contra ellos. Acá lo vemos al maguito y a su berserker peleando con de todo. Así ah, es así como Trunks, que ya la guardiana del tiempo lo había prevedido de que podían enfrentarse contra Green poderosos, le da los diferentes acá los ¿Cómo se dice, los aritos Potara serían los arcillos Potara y se va a fusionar con su papá cosa que te digo volvemos a las épocas del Dragon Ball AF y se transforman creando un nuevo personaje, esto es algo buenísimo que tiene Dragon Ball Super Heroes que te va a presentar todas las posibilidades posibles del universo de Dragon Ball y nos, acá conocemos a Begex Zeno el Begex del Zenoverse básicamente entonces empieza la pelea, se hizo más poderoso, se hizo más engreído, pero, pero, pero, estos machines también van a desatar sus poderes demoníacos. Vamos al siguiente capítulo, acá tenemos la mini portada, muy genialoso, entre la pelea de Vex y estos machines. Empieza la batalla y qué onda, le dieron poderes oscuros al Cell Al Cell que se hizo más gigantesco, más monstruoso, más bicharroso Como vimos en la última película Pero este Cell es bien oscuro Empieza a ser ya una molestia no solamente para Tron, sino también para los Machines Entonces ambos van a tener que hacer equipo, quieras o no Para derrotar a este Mega Cell A este Mega Cell super sobrecargado de poderoso Vamos a ver acá que tiran sus técnicas con de todo. Está bastante genialoso. Pero nuevamente logran escapar. Logran escapar con sus con la segunda esfera del dragón oscura. Mientras que Goku estaba encargándose de otros de los villanos favoritos de la saga de Dragon Ball Z que es Majin Buu. Vamos a ver en el siguiente capítulo, acá vemos un, oh, pa, pa, pa, pa, pa, tenemos un daura oscuro ahí me parece, y tenemos otra vez Trunks en la portada del cuarto capítulo. Vamos acá al pequeño Majin, Bu, golpeándose el pechito como un monito, pero, pero con la esfera del dragón en su pecho. Claro que sí. Empiezan las batallas hasta que aparece este nuevo Majin con su ejército detrás suyo. Es un Dabura Es un Daura de otra dimensión. Acá nos lo cuentan. Que tiene una espada re demoníaca. Tiene unos cuernos oscuros. Es tremendo. Es re poderoso. Lo corta con de todo a Majinbu. Y empieza la pelea contra Trunks, No, va contra Bejex. Que todavía sigue fusionado. Hasta que... Hasta que Mayunbuse se lo come con de todo, creando una nueva versión de Daura, o seas tremendo. Si podías creer que Mayunbuse se podía comer a cualquier villano o cualquier otro personaje y tener una nueva forma, acá en Dragon Ball Super Giros lo hacen, es lo más. Empieza a atacar a todo el ejército él solito, derrotándolos así por completo. Y Goku, Goku tiene que resistir a esta pelea hasta que llegue Trunks y los demás para pelear con de todo. Vamos a ver entonces que empieza la batalla. Empieza acá un nuevo. Bah, aparece una nueva presentación de un nuevo Majin. Un nuevo pro de personajes contra quienes tienen que pelear. Pero, pero, pero. Pero, ¿entrará en escena nuevamente el papá de Goku? ¿Entrará en escena nuevamente Mekika sama Todo esto y más lo veremos a continuación. En el segundo tomito de Dragon Ball Super Heroes va, Super Dragon Ball Heroes En el volumen número 2 Ahora sí, lo que tiene de especial este manga Además de tener acá las peleas del Super Dragon Ball Heroes Es que viene con un extra Viene con el extra de Dragon Ball Super Carisma Mission Que son los, la historia de los personajes del videojuego Que nos encontraremos Que ya lo vimos en la portada interna Estos niñacos que conocen todo sobre Dragon Ball pero quiénes son? Tenemos acá al Battle Navigator, su acá lo tenemos como si fuese un fusionado de Trunks y de el pequeño Goten, tenemos a la princesa Momo-chan, tenemos a Yoshito Kun, tenemos al Experto Bikini, estos son sus personajes, y los chicos son el. Tenemos a Yuki, a Susu, a Yoshito-san y de nuevo al experto bikini. Eh, está pues, está multiplicado. Y bueno, acá en una especie de 4 comas de dos páginas nos van a estar presentando el universo de Dragon Ball Kiros de Charisma Mission Tenemos a los guerreros, tenemos acá a los contrincantes y tenemos acá a los protagonistas Entonces acá nos van a estar mostrando que vos podés, primero, conocer a, lo, a la clase de héroe Todo esto son información del juego de cartas, o sea, está buenísimo Tenemos la clase de héroe, nos muestran sus debilidades, acá hay un mini chiste, claro que sí, que no te lo puedes perder nos muestran a la clase Elite, que ya son un poquito más poderosos, pero que hacen ataques a distancia. Mientras que los héroes son más de ataques directos. Está muy copado, me gusta mucho el humor así rápido. Tiene acá el tipo Berserker, que es el más potente, pero tiene menos resistencia. Ahí tenés ahí como varios villanos con ese tipo, me gustó bastante. Y el primer chiste, va. El primer mini-chiste del entrenamiento de Suasa, uno de estos protagonistas de Dragon Ball Carisma que hace un entrenamiento muscular poderosísimo, le saca los ojos acá a la viga, claro que sí, pero, pero, pero, no hace falta tener músculos, le dice, para jugar al Dragon Ball giros. Comienza el super combate de giros donde ambos tienen que jugar con sus cartitas, y le recaga palos, le contraregaña por haberse hecho musculoso vamos a ver entonces qué siguen los mini chistes, muy copados te muestra un poco cómo podés jugar con todos tus estilos, con tus diferentes cartas y continúa ya con una propia historia, ya tiene su mini historia que, te digo, es una historia muy divertida pero como algunos se tuvieron que ir, nos presentan nuevos personajes, la battle princess Usu, tenemos acá al más copado Yuki que van a estar haciendo equipo con los anteriores, entonces acá nos muestran un poquito, na, na, na, na. ¿Cómo puedes levelear tu avatar? Todas las diferentes características de las cartas. De las cartas de Super Dragon Ball Heroes. Y a ver qué más nos encontramos. Tenemos acá un minicel. <risa> Está buenísimo, la verdad. Es muy flashero porque van a empezar a interactuar con los diferentes eventos de Dragon Ball. Acá tenemos un minicel. ¿Y cómo van todo esto, tío? es una referencia enorme, gigantesca al videojuego Cómo van luchando con sus personajes cómo vas haciendo equipos de A5 recuerden que antes podías hacer equipos de A5 y después de A7 cartas para poder derrotar a los jefes de la máquina y todo esto y más lo vas a poder seguir continuando en el siguiente tomo de Super Dragon Ball Heroes número 2 Dark Demon Rare Mission es lo más, es la fusión entonces de la historia de los guardianes del tiempo que vivimos un poquito en el anime y en el juego de Dragon Ball Cegno Saga y un poquito también de esta mini historia de los jugadores del juego, o sea de, del mundo de los jugadores de las cartas de los arcades, de los fichines muy genialoso, así que le agradecemos nuevamente a nuestros amigos de El Túnel del Cómic de Ramón Mejía Y vamos a cerrar el video, vamos a cerrar el video con un pequeño unboxing entonces De nuestras cartas de Fortnite número 28 Estamos buscando las cartas de My Hero Academia como viste en los videos anteriores Y también las cartas de Hall, algunas cartas extras Porque sabemos, acá tenemos cartulis puedes encontrar en flashcondor.com.ar En esta nueva colección hay una mezcla de todo hay una mezcla de todos que a muchos nos va a encantar que algunas cartas que son brillantes que están buenísimas vamos a ver salen 5 cartas en este sobrecito y la primera de todas es el paso de baile de la macarena dale a tu cuerpo alegría macarena con 930 puntos de resistencia tipo tijera claro que sí seguido del pico plometalon tipo puño es un pico bastante moderno muy copadoso con 860 puntitos de ataque Seguido del relampagueante, del relampagueante Hoplite, Hoplite Gianni lo puedes llamar, ahí, que tiene acá, te digo, los cositos del César, básicamente, unos ojos centellantes tipo tijera con unos 970 puntos de tecnología, tiene cara de grúñeme y seguido por, ¿qué onda con esto? Falala Llama, tenemos la cabeza de la llama Falala, con 955 puntitos de tecnología tipo tijera, ¿está? Muy, muy raro Y... eh ¿Otro pico plumetalon? ¿Otro pico plumetalon en el mismo sobre? ¿Me están fotocopiando las cartas? ¿Salieron fotocopiadas en el mismo sobrecito? Claro que sí, pero bueno Nos va a servir para poder darle poder a uno de los próximos mazos que armaremos Vamos por el siguiente sobre a ver si tenemos más suerte Vamos a ver si lo abrimos con de todo na, na, na, na, na. Nos encontramos primero con... ¿Un nuevo accesorio, el Winter Swing, tenemos acá las alas del invierno, alas hechas de nieve con 875 puntos de tecnología, ahora mismo en Washington está lleno de nieve toda la zona, después nos encontramos con The Billion Portal, un portal o acá que te lleva al más allá, con 765 puntos de tecnología en total, seguido por... El pico Big Bite, un pico bien mortífero con 990 puntos de tecnología Seguido por, vamos a ver que tenemos otro pico más, otra arma Dos hachas, el Hashmark Watchets O hatchets, sí, el Harmasch Haches. Es, es como estornudar Es como estornudar comiendo whiskas Pronunciar esto Con 880 puntitos de tecnología Seguido de ta, ta, ta, ta, ta, Última carta de este unboxing Que es el Zero Fragment El Fragmento cero Bien cósmico con 895 puntos De tecnología La verdad son sobres de accesorios Nos salieron sobres de accesorios Después de varios unboxings con muchos personajes Copados y estas cartas dobles Estas Cartas fotocopiadas en el mismo sobrecito. ¿Tendremos mejor suerte en el siguiente unboxing, en la siguiente reseña? Claro que sí. Pero bueno, no dejes de pasarte por el túnel de cómics, no dejes de irte derechito al vicio, de seguir estudiando, de seguir jugando, de seguir divirtiéndote, muchacho y muchacha. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos siempre.